Buenas noches a todos los miembros de Movimiento Civil. Hoy eh, venimos con el décimo programa, eh, uno de los programas más interesantes que vamos a tener porque es la primera vez que acude un historiador de formación. Eh, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches a, a toda la audiencia. Muy bien. Uh -huh. Gabriel ha decidido rebajar el nivel porque bueno, yo no tengo formación en Historia y él, pues, como es un buen conocedor de ella, ha decidido venir al programa. Y, bueno, Gabriel pues, es, un, es un alcarreño eh, de la provincia de Guadalajara, también se le conoce como guadalajareño, que abrió los ojos a este mundo hace 40 años. Es historiador, historiador de formación, como ya he comentado, y docente, por vocación. Tuvo, además, conciencia política desde muy pronto. Y la libertad de la justicia, con mayúscula, así él lo define, es lo que le ha movido en su vida y su lucha desde entonces. En la primera década del nuevo milenio, Gabriel conoció virtualmente la figura del maestro Don Antonio García Trevijano y en la segunda lo conoció personalmente y se asoció al movimiento MCRC. Ha hecho algún que otro programa de podcast eh, para Radio Libertad Constituyente, eh, no es así, y, y también para Libertad Constituyente TV teniendo el inmenso honor de compartir alguno de ellos con el mismo Antonio, con el mismo don Antonio García Trevijano. En la actualidad, nuestro invitado a Movimiento Civil pilota o maneja dos canales de YouTube, llamados El Contubernio, que es donde yo lo conocí, y Píldoras de Libertad Política. Así que, Gabriel, hoy vas a tener todo un espacio para ti, te voy a hacer una serie de preguntas, y la gente sé que va a estar dispuesta también a preguntarte sobre todo aquello que que le interese en estos momentos tan difíciles, eh, del coronavirus y con una situación económica que nos va a estallar muy pronto, si no lo está haciendo ya a muchos de nosotros, muchos españoles. La primera pregunta que te quería hacer, Gabriel, es que me sorprendió mucho verte por, por YouTube, aunque cada vez somos más los que somos críticos o nos mostramos críticos ante el sistema que, no, que nos representa en España, o que no nos representa, mejor dicho, y bueno, eh, me apareció un vídeo tuyo, eh, hablando del Partido Socialista, citabas un poco, en fin, cómo funciona esta organización y me llamó mucho la atención, porque como sabes, yo soy andaluz, de Sevilla, y el PSOE se forjó hace 40 años de forma muy muy fuerte eh, en mi ciudad. Entonces, en fin, la primera pregunta que te quería hacer era por qué llamaste a tu canal el, el contubernio, de de, qué, de dónde viene ese nombre. Bueno, el, el contubernio, como sabes, es, es el primer canal que abrí de alguna forma y luego Píldoras de Libertad Política lo abrí posteriormente. El eh, de Píldoras de, eh, de Libertad Política está única y exclusivamente dedicado a la, a la, a la difusión de las ideas, eh, del pensamiento, de, de la libertad política colectiva, etcétera pero el, el, el primer canal, que es el Contubernio, de alguna forma eh, lo quería dedicar un poco a hablar de, de lo que es lo mío, que es la historia, lógicamente, eh, pero difundiéndola de una forma más amena que, que, que pues, por ejemplo, leerte un tocho de 700 páginas, lógicamente, uh -huh. por, por, también por, por la rapidez, verdad como el mensaje, un pues, vídeo de más tampoco, también se puede hacer muy pesado. Y en este sentido quería, evidentemente, la historia política, pero darle también, un, poco de, un sesgo un poco heterodoxo, tampoco caer en la conspira en la conspiranoia no ¿verdad? En, en, en movidas así demasiado esotéricas sino que bueno dar, dar a conocer un poco la historia y, de, y también de dejar entrever los, eh, que dicho, los entresijos los de, de cómo se va construyendo cómo se va construyendo la historia y cómo se va haciendo y la, el, el tema del contubernio es muy curioso porque yo te, eh, recuerdo que en, en el en el instituto eh, estudiando Historia de España, recuerdo que nos pusieron un vídeo, entonces, es el, eh, un vídeo en el que la última vez que aparece Franco en público, que es el 1 de octubre de 1975, donde hace un discurso, así ya el hombre estaba ya, pues fíjate, murió luego al mes, al mes siguiente y... De el famoso contubernio judeo masónico y tal Esto del contubernio claro el contubernio judeo masónico que estaba arruinando la patria y tal y que iba a ser la amenaza exterior que, de todos los enemigos eh, en conjunción contra, contra, contra España no entonces eh, dije vale, vale es un buen, un, buen, un buen nombre para mi para mi canal donde no voy a dar una hacer una versión de la historia totalmente ortodoxa sino también un poco ya que un poco que suene verdad un poco al contrario. Que luego también la palabra contubernio eh, hace referencia, si buscáis en, en la Wikipedia, por ejemplo, o en otros canales, al famoso contubernio de Múnich, que se dio en 1962, donde mmm, sectores, eh, dijéramos, de que en principio iban a ser rupturistas y que iban a... A, a, como decían ellos, traer la democracia a España, pues eh, se habían reunido. El, el propio régimen habló de ese contuberneo que se estaba produciendo en Múnich y volvió a cargar de, sobre eh, el tema de los masones, de los judíos, del comunismo y del marxismo. Es decir, quería darle un poco, si te das cuenta, en la, en, en la foto de portada he puesto el, el ojo que todo lo ve, del, del... Sí, lo he visto, lo he visto, lo, ah, lo he comprobado. Claro, tema de masonería, etcétera, pero es un poco, un poco con, con, con un poco con sorna lo hago, ¿no? Un poco con, con, con cierta ironía, es decir, evidentemente voy a caer eh, en esas teorías de la conspiración tan... A ver, que, que a mí me cuestan un poco, porque fíjate, eh, a lo largo de mi historia, de mi historia, para la redundancia, como historiador... Lo que me he dado cuenta, el otro día lo comentaba con una, con una joven que se interesó por, por, precisamente por el canal del contubernio. Y me decía que ahora hablando del coronavirus, por ejemplo, oye, pero será Soros, será eh, el, los microchips que nos quieren implantar. El nuevo orden el, mundial, el, ¿no? Claro, el, el, el New World order aquel famoso, de, sí, efectivamente. Y yo, eh, eh, por mi experiencia y porque ya tengo canas y ya llevo un tiempo en esta... En esta, Pero, en esta historia. Quiero decir a, a los espectadores que Gabriel se conserva muy bien. De hecho, es lo primero que le he dicho cuando lo he visto antes de comenzar la entrevista. ¿eh? No no aparenta no, pues 40 es años, ¿eh, Gabriel. Es un piropo. Bueno, pues no lo que te diría que, que bueno, pues hay que, hay que situarse un poco en término en un término medio, es decir, ni, ni la conspiranoia es, es eh, verdad, esto de cuatro señores que se reúnen, los Rockefeller, los Rothschild y, y diseñan el, el mundo como el mundo del futuro. Es decir, porque el mundo, si algo tiene, es, es la complejidad. Y la historia lo que demuestra también, por otra parte, es que lo que desde el punto de vista del domingo, lo que va a suceder el lunes, que mmm, dijéramos puede estar todo previsto. Puede ser todo lo contrario, es decir, de un día para otro las cosas pueden cambiar absolutamente. Eh, igual, por ejemplo, la, la crisis, la gran recesión, la crisis del 2008. ¿Quién dijo la crisis del 2008? O el tema del coronavirus. Evidentemente que eh, sí puede haber poderes que aprovechando la crisis, en este caso sanitaria, eh, implementen planes, por ejemplo, de control digital, etcétera, que ya existía, o forma, nuevas formas de monetarizar, por ejemplo, del mundo de la economía, sí, pero que eh, es algo contingente, es decir, eh, es algo que ha aparecido y eso sí, el que, el que ya tenga algo planeado va, va a sacar distancia frente al que, al que le ha pillado de improviso de alguna forma. Uh -huh, uh -huh. Te entiendo. Bueno, Gabriel, eh, una de las preguntas obligadas que siempre hacemos en Movimiento Civil es si, o sea, ¿qué, qué, qué, qué situación, qué te parece lo que está ocurriendo actualmente con esto del coronavirus? que ya han mencionado, y si ves unas consecuencias graves a nivel económico. Sé que es una pregunta difícil, siempre la hago a todos los, a todas las personas que acuden al programa, pero en rasgos así más generales, para que la gente lo entienda, ¿qué, qué es lo que piensa de la situación actual? Bueno, es, es evidente que, que, que ha habido, eh, lógicamente, al paralizar la economía, hay, hay, hay, hay un parón económico clarísimo. Es decir, lo que pasa que la, la yo no soy ojo, no soy no soy no soy economista, soy historiador, pero sí he estudiado mucho la historia económica, lógicamente. Tampoco soy mater, eh, estoy dentro de la escuela materialista del marxismo ni mucho menos, pero sí es cierto que nos, que estudiándolo nos puede dar eh, una serie de puntas Muchas de ellas, todas las escuelas historiográficas, en el fondo, tienen un, un, un, podemos extraer algunos algunas, algunas líneas que sí nos pueden ayudar y luego, reuniéndolas todas un poco, ¿verdad? En este melting pot, sacar, hacer una especie de, hacer un poco de evidente, si se me permite la expresión. Es evidente que el, el, parón, el parón va a ser, va a ser grande, va a ser gordo, porque literalmente se han parado las fábricas. Pero sí que parece que la economía venía sufriendo una especie de fatiga venías eh, sufriendo, eh, ¿verdad?, una especie de, una, una, bueno, una especie de, los indicadores eh, mostraban una Desaceleración, ¿no?, le llaman, lo, el gobierno le llama desaceleración, los claro. expertos en economía. ¿no? Uh -huh. Exacto, no en vano, pero ojo, es que el que coja la historia del capitalismo, es, es, son, diente, son auténticos dientes de sierra lo que vamos viendo. Es decir, el capitalismo llega, alza, luego eh, eh, cae a eh, zona valle, luego a eh, zona cumbre, a zona valle. Eh, es una dinámica que a lo largo de, de la historia, pues, se ha dado decir eh, por otra parte, es evidente que el, el, el, el, el parón económico sí que... Eh, mira, hay un, eh, todas las crisis hacen que... Es más, la palabra crisis, eh, o la palabra incluso que utilizaba Miguel de Unamuno, que hablaba de agonía, de la palabra del griego agón, que, eh, que, que puede significar algo parecido, ¿verdad?, a hacer crisis, pero la crisis... No hay que pensarla de la, en el, en, de la forma de que todo se, todo se ha unido, todo se ha caído, sino también como germen de lo nuevo. Y uh -huh. en este caso, evidentemente, las, las mentes más despiertas, lo estamos viendo ahora, nos tenemos que poner las pilas, por ejemplo, el comercio electrónico, el comercio, el e-commerce, el, el, el e que se dice, es decir, el pedido al mercadona online. Que, por ejemplo, toda una generación que hoy tiene más de 50, 55 años, pues era un poco más reacia, lógicamente. Es una generación que nació, no era nativa digital, era, era, era totalmente analógica. Pues se han tenido que poner las pilas y se han tenido que, pues eso, empezar a, a manejar muchas aplicaciones que eh, todavía no manejaban respecto de la, de la telemática de las nuevas tecnologías. Y esto es algo muy interesante. Por ejemplo, en la industria automovilística vamos a ver probablemente una, una apuesta ya en profundidad por, por eh, nuevos métodos de alimentación de, de los vehículos como es el coche eléctrico es decir eh, también puede que yo era, yo era, fíjate, cuando todos quedamos confinados yo eh, intenté sacar la parte positiva porque bueno, yo intento ser tengo un, un, un, me considero un ser bastante positivo en el sentido de, fíjate ya es, una, ya es una suerte abrir los ojos cada día fíjate si soy positivo que no pensaré de lo demás, pero era un momento de, de, de plantearnos incluso las relaciones interpersonales plantearnos eh, la situación eh, a nivel comunal, eh, de ahí y luego incluso extrapolarla a nivel nacional. Eh, al principio era demasiado eh, en ese sentido optimista. Ahora, según voy viendo ciertas actitudes, he vuelto a caer un poco, y, lógicamente, en, en, en, en el pozo del, del, del de, de lo, de, de, de, de, de, de la catástrofe, pues no, pero, pero es decir, me, eh, estoy siendo otra vez moderadamente, me he moderado un poco en mi optimismo y creo que muchas de las actitudes que hemos tenido para atrás en el mundo económico, en el mundo tecnológico, en el mundo eh, de las relaciones personales, por desgracia van a seguir siendo muy, muy, muy parecidas. Uh -huh, entiendo. Bueno, quisiera darte la enhorabuena porque gracias al conocimiento y todo lo que estás abordando, hemos podido entender bien de que parece que el mundo va a una especie de transformación de cambio, que el capitalismo no siempre es igual, hay subidas y bajadas, y es verdad que quizás estamos en una bajada y vamos, no sé, si a un nuevo sistema, o este sistema va a atender a una transformación ¿no? con la tecnología. Eh, ya nos han comentado varias personas por aquí, de hecho, leo un comentario de Andrés Rueda, que nos habla, nos dice, aburrís mucho el movimiento civil. Yo quisiera responderle porque, eh, vamos, bienvenido, le quisiera dar primero la bienvenida a Andrés Rueda y comentarle de que si él se aburre con Movimiento Civil, no me quiero ni imaginar lo que se puede aburrir con los medios tradicionales de información que hay actualmente en la televisión española. Porque últimamente he estado viendo, porque llevaba ya tiempo con la tele apagada, eh, cómo eh, transmite la información de, del coronavirus y de la crisis económica y no entendemos absolutamente nada. De, de lo que está ocurriendo. De hecho, el sábado estuvo aquí Gabriel, un, un, un hombre de, de, de Mallorca, que bueno, es consultor eh, hotelero y experto hotelero, nos estuvo hablando de la economía, de, del sector del turismo. Te recomiendo mucho que veas este vídeo, porque España es muy dependiente de, del sector turístico. Y ahí podemos entender muy bien de que, de que vamos a tener en España quizás que cambiar el sector turístico por otros sectores para no vernos abocados a, a una ruina o una quiebra económica. Eh, también daré las bienvenidas a, a todas las demás personas que, que estáis aquí y que pronto espero que, que, que pregunten a Gabriel y que, y que a partir de ahí pues, podamos también interactuar con, con todos ellos. Así que os animo a hacerlo. Gabriel, eh, te quería hacer otra pregunta más. Eh, bueno, antes de comenzar esta entrevista, este encuentro, me has dicho que, eh, bueno, eh, la inmigración española, más que inmigración, eh, recientemente la vez como más como un exilio, que estamos viviendo aquellos que eh, tenemos una licenciatura o hemos obtenido un grado en la universidad, o cualquier otro curso que haya realizado, o, en fin, se haya especializado a través de la formación profesional, etcétera, y se ven abocados a, a marcharse del país. Ese Es en mi caso, yo llevo ya tiempo eh, fuera de España. Entonces, te quería preguntar, eh, ¿qué piensas de, de la actual inmigración o del actual exilio? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Y qué, mm, qué eh, aspectos negativos o qué consecuencias negativas puede tener eso para la situación que vive España o para encararla en el futuro? ¿no? Bueno, realmente una palabra que, que lo que lo, nos puede dar verdad, una imagen, es un auténtico drama, drama, algo terrible para un país. Primero, eh, fíjate, eh, volviendo a la historia, eh, una vez que cayeron, que cayó el, el, el telón de acero, una vez que, que la Europa del Este, o sea, que la Unión Soviética y sus protectorados eh, caen, a, a la caída del muro de Berlín a partir del 89, se produce eh, una emigración masiva, se produce una emigración brutal de los países del Este, de, de sobre todo, claro, quienes emigran. Primero, el que, tiene, el que tiene dos piernas todavía, es decir, una persona de 60 años de 70 años no va no va a emigrar es decir las las se quedará en su país pasando joven date cuenta que en ese momento ya eh, un, un alemán del este sabe perfectamente cómo se vive en, en, en, en la parte oeste o una persona de hungría sabe cómo se vive en parís es decir las tecnologías hacen que, que seamos conscientes de las realidades que hay eh, pues a, a cientos o a miles de kilómetros bueno pues se produce un exilio tal que es absolutamente increíble por ejemplo ucrania Mira, muchos de los conflictos actuales vienen precisamente después de la caída, de, de la caída del, del muro de Berlín y de cómo las oligarquías se apoderan eh, de las oligarquías políticas. Más que, más que políticas, en el fondo no tienen ideología. Son oligarquías que lo que quieren es el poder y la pasta, punto. Como la, como la oligarquía española que se hizo con el poder a partir de 1978. No tienen ideología, quieren el sillón y la pasta. Bien, Ucrania perdió casi la mitad de la población. ¿Y, y, y qué parte de la población es la que perdió? Pues la gente sobre todo los jóvenes, tú date cuenta qué futuro tiene un país, un país donde eh, pierde la mitad de población, pierde la mitad de demografía y los que quedan son los mayores. Ojo, no, no, no, no estoy diciendo, vamos a ver, muchos me pueden decir, ay, está pensando económicamente como si los mayores no vivieran para nada. Vamos a ver, pero la población activa es la que sostiene, la, la población, la población eh, productiva es la que sostiene luego, por ejemplo, pensiones. Es decir, el, gran, el, el gran problema de España, primero, se ha ido una, se van los mejores, se van la gente despierta, se va la gente que tiene un conocimiento y que sabe que, que en otro sitio va a ser incluso recibida y va a ser valorada porque dentro de la escala de valores, es decir, recordáis aquella, la, no, no recuerdo si era la, la, la pirada de mi día, de, no recuerdo decir, al fin y al cabo, uno cuando tiene las, las cubiertas, las básicas la, la, la comida el alimento, etcétera, pues uno, claro, va intentando subir hasta que llega a la, a la punta de la pirámide, que es la, la, pues el, el tema de, de la valoración que haga eh, tu comunidad de ti, de alguna forma. Entonces, eso en España ha sido absolutamente eh, co cooptado a, a dos generaciones que además son eh, pues eh, no, no ya ojo, siempre se ha dicho que somos a partir de mi generación son las mejores formadas de España no solo eso, sino que es una generación que ha tenido comunicación con el exterior que es muy importante porque más allá de los títulos eh, se valora, y tú que estás en Inglaterra lo estarás viendo, cómo te desenvuelves cómo conoces esa otra sociedad si ya vienes con conocimientos previos de cómo funciona esa sociedad, en tu caso la británica cómo se mueven económicamente cómo es el... Eh, si, si entiendes más o menos cómo va su... Es decir, su forma de pensar, la forma de integrarse de alguna manera. Entonces, el, Como el cumplen drama, con la... los horarios. Sí, claro, sí. El, exacto, son muy el, profesionales el en, este, o sea, en, unos, en algunos aspectos. Hay que decir que, que son incluso más profesionales que, que nosotros. Y yo, debido claro. a, a mi instancia allí, disculpa que te interrumpa, Gabriel, he aprendido a ser más profesional, porque he aprendido a, a gestionar mejor mis horarios. Y yo creo que eso es algo que podríamos aprender mucho de algunos países, incluso como Portugal, que lo tenemos ahí ahí al lado, ¿no? Sí, sí, insisto, es que es que eh, ya te digo que el drama, además, fíjate, eh, otra parte del drama es que eh, tú sabes que la enseñanza pública, tú sabes, no sé ahora los datos exactamente, el dinero que gasta el Estado en formar a un ciudadano es muy de alto, es un coste muy alto. Fíjate, España forma a los mejores, los mejores se van, por tanto, España pierde esa inversión de... Siempre en términos económicos, ¿eh? puede parecer algo muy, muy descarnado, pero bueno, creo que es la forma de analizarlo. Eh, la inversión en, en ti, por ejemplo, que haya hecho el, el Estado, si ha sido sobre todo a lo público, indirectamente siempre va a estar el Estado, de alguna forma, eh, eh, invirtiendo en ti. Ha invertido una pasta en ti, tú te vas y encima tu rendimiento ni siquiera en una parte va a ser devuelto a, al propio Estado o a España, sino que además se lo van a quedar otros. En este caso, una británica, por ejemplo, es decir, es que es es un es una suma, eh, o sea, es, es un juego con una suma, no, no suma, es restar, restar, restar, restar. Es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate, pero que tal como está eh, la política, que no deja de ser más que eh, en España, me refiero, donde la meritocracia está absolutamente barrida, cada vez que habla, eh, que habla en el sistema eh, educativo de implementar mérito, pues eh, al, se les ponen los pelos de punta, lógicamente, a, a vez de al tener una sociedad, una población más aborregada. Pues, pues la dominación es mejor aún para ellos. Te agradezco que... mucho, te agradezco, Gabriel, mucho tu sensibilidad porque eh, a veces a los emigrantes se nos ve como mal en la sociedad. De hecho, incluso te culpan de haberte ido. No, no, tú no eres patriota porque tú te vas... Yo, en mi caso, por ejemplo, eh, debido al Gobierno actual, no me fío, y lo digo públicamente, no me fío del Gobierno actual y no tengo dinero en España, lo he enviado fuera, lo, lo, lo digo abiertamente porque, porque no tengo nada que esconder. A ver, eh, sí, mis finanzas son mis finanzas, pero, pero también tengo que expresar lo que, lo, lo, lo que desde España este Gobierno me está transmitiendo no solo a mí, sino a miles de, de migrantes que no hemos tenido que ir. Eh, hay un dato que creo que resume muy bien eh, todo eso que, que Gabriel ha hablado. ¿Sabe Gabriel, cuántos millones de españoles se han ido desde el año 2008? ¿Sabes el dato que ha aportado eh, el Ministerio de, de, de Exteriores? Asústame. 3.858.000 españoles, casi 4 millones de españoles, se han ido en 12 años. Es un es drama, la... es un auténtico drama, es un auténtico drama y eso es una vergüenza y un escarnio para nuestra nación. Así de claro, así lo digo, por parte de los bueno. poderes públicos que lo permiten, aunque a veces incluso. Recuerdas aquello que poco menos el, los ministerios decían, no, date un paseito por Europa, o sea, literalmente te invitaban a irte. Claro, para sí, no bien. tener que estar, eh, sufragando eh, pues percepciones. Siento Gabriel que somos una carga para el país, que somos una carga, somos una carga pesada y no, y nos tienen que largar. Y no, y, y no saben ni aprovechan la capacidad, no, no mía, ¿eh? porque yo no me atribuyo nada, pero de muchos españoles que he conocido en el Reino Unido, que son gente maravillosa. Yo tengo, de hecho, un amigo que es autónomo, tiene cinco personas trabajando para él. Es una simple peluquería, fíjate, una simple peluquería. Pero en Extremadura no funcionaba y allí tiene cinco personas trabajando. Y en Extremadura no funcionaba. Entonces, ¿dónde radica el problema? El problema radica en que los españoles son muy torpes. No son capaces de crear riqueza en su país, o es que el gobierno impide que los españoles crezcan. Mira, Gabriel, eh, no sé si ves el mensaje que nos ha escrito Fernando Achero. Eh, ¿Lo ves en pantalla? Sí, lo veo, lo veo. Si quieres, lo puedes leer o comentar porque es una persona, es un español que vive en Noruega y bueno, eh, si quieres lo leo yo y, y tú le haces, le puedes responder, ¿no? Espera Mira, nos dices. Perdón. Espera un momentito. Hago, hago un, pe un pequeño apunte sobre sobre el, el exilio. El exilio, ojo, forzado, Perfecto. repito, forzado. El exilio Perfecto. y ahora, ahora, ahora contestamos gustosamente a Fernando. Fíjate, Perfecto. hablando del exilio de las mejores metas, el coronavirus nos ha mostrado también cómo eh, los informativos cuando conectaban con científicos, muchos eran, eh, decía, una eminencia española tal, y todos estaban en el Monsinaí, en, en la Clínica Mayo, en Estados Unidos los dos, en Oxford, en Yale, es decir, aquí... Sí, no, yo, estamos orgullosos, sí, no, no, pero, pero permitidme la expresión, cabritos. Sí, vale, estamos, claro que estamos orgullosos de que eh, los, eh, haya españoles por ahí que sean auténticos eminencias, eminencia, pero de lo que se trata es de que estén aquí, para que hagan patentes aquí, para que creen tejido comercial aquí, etcétera, Es decir, no nos estamos duda que el del Monsin ahí va a hacer una patente, el doctor X va a hacer una patente y le va a explotar una farmacéutica eh, norteamericana, una farmacéutica. Sí, vamos a ver, es que es, que es verdaderamente. Bueno, es hiriente, es muy bien. Ahora, vamos a la... Lee, lee la pregunta, por favor, de Fernando. Perfecto, la voy a leer y, y te doy paso a ti para que la responda. Yo, Fernando Achero nos dice, yo vivo en Noruega ya hace tiempo y los países nórdicos y España es el día y la noche. España está lleno de corruptos, de políticos sinvergüenza, nos están engañando en nuestra cara, nos están robando y lo más triste es que se están cargando España. Me da mucha tristeza que nuestros mayores lucharon tanto por una España mejor y los sinvergüenzas políticos se lo están cargando. Sí, bueno, eh, si me permites otra vez voy a intentar explicar un poquito el tam también por qué... Gracias, eh, Fernando. Por tu sí, muchas gracias. Muchas gracias a Fernando. El tema de, eh, claro, está lleno, de, dice, está lleno de corruptos políticos, envergüenza, nos están engañando en nuestra cara y nos están robando, eso. evidentemente. Pero tiene que ver también con una especie, con una moralidad, con, un, con un, un, gen cultural, se me sobreentiende. Los genes, o sea, los genes son la genética, y la biología. Un gen cultural de rechazo al, de rechazo a los mejores y de rechazo a la, a la excelencia. Y esto eh, él nos habla de Noruega y tiene mucho que ver con la moral protestante frente a la moral frente a la moral católica. Ojo, aquí ahora me lloverán eh, leches, por no decir otra palabra, eh, por parte de, de católicas no, Estoy haciendo un estudio sociológico. Todos conocéis el, el, el libro de Max Weber que habla de la ética protestante y el, el espíritu de, el, y el espíritu del capitalismo. Por ejemplo, entonces ellos. Por ejemplo, una otra partidocracia como Alemania, muchas veces me preguntan, siempre, claro, por lo mío, por el, la lucha por la libertad política colectiva, siempre me meto con las partidocracias, lógicamente donde lógicamente. El, la elección control y, y el poder de poner a un gobernante está no, no, no, no se puede hacer. Pero claro, y dicen, pero Alemania, ¿y por qué Alemania no es tan corrupta? Si también es una partidocracia y tiene que ver con su moral, su moral eh, protestante, con su moral del trabajo. Es decir, con su moral de que el, que el pillo, el, el, el, que, el que roba, el que tal, que sufre escarnio público. Es decir, dentro de la propia, ellos, los anglosajones hablan de la, de, de la comunidad, ¿verdad? Hablan de la comunidad y en esa eh, comunidad observan los garbanzos negros y saben, de alguna forma, los detectan. Es decir, eh, claro, es la moral a través del trabajo, que era en, en el protestantismo, en, en, en, en la moral católica es un poco la salvación a través de las obras, de aquella manera. Y, ojo, no estoy diciendo por otra parte que, que, que lo católico, vamos a ver, somos antropológicamente católicos, yo no estoy diciendo que seamos católicos de ir a misa diaria, ni mucho menos. Antropológicamente sí, nuestros usos y costumbres, en la moral protestante, el triunfo del, del empresario es algo eh, es algo a lo que se admira, es decir, porque se supone que trabajando su, ha eh, conseguido su, su, su, su, su situación de, de prosperidad, etcétera, que muchas veces luego rev en la comunidad, en forma de filantropía. En Inglaterra habrás podido ver, por ejemplo, una biblioteca que tiene el nombre de una persona, o incluso eh, eh, en las películas americanas de hospitales, por ejemplo, la del doctor Howe, recuerdo que una ala de del hospital tenía el nombre de un benefactor. Es decir, esa sociedad que ha permitido, eh, o esa persona que ha hecho, que ha triunfado económicamente, luego devuelve a la comunidad de alguna forma, eh, le da las gracias en forma de filantropía. Mientras que en, en las culturas católicas... Eh, se corta por la cabeza, al que sobresale se le corta por la cabeza. El que sobresale es sospechoso, ¿por qué? Porque dicen, ¿por qué? ¿cómo se ha hecho rico? Se ha hecho rico trabajando, por desgracia, sino porque una. Gabriel, creo que te he perdido, no sé si ustedes también, los espectadores, pero parece que lo hemos perdido. Gabriel, sí, hemos perdido... disculpa. Fin. Hemos sí, perdido vaya. un poco la conexión, eh, entonces vamos a volver un poco, estabas hablando de Rico, de la figura de Rico en la cultura, creo que protestante, vamos a intentar recuperarlo. Di disculpad a todos, ¿eh? Bueno, la figura de, de, del el Health made man, ¿verdad? De, sobre todo muy americano, el hombre hecho a sí mismo, el hombre que, que empieza con una tiendecita eh, en la quinta avenida, por ejemplo, el, eh, no recuerdo, uno de los magnates americanos, no recuerdo ahora, bueno, pues empezó con una tienda de corbatas y acabó teniendo un emporio textil. Y dirán, Amancio Ortega también. Vale, la excepción, la excepción, la excepción. Tenían que haber muchos Amancios Ortega. ¿Cómo? Con un Estado, primero con un control a la política por parte de los ciudadanos para que no haya teje manejes. Y, y estaba diciendo que en España se mira mal al triunfador, sobre todo al triunfador económico. Y rápido se hace escarnio de él. Es carne de memes. empiezan Es como cuando cuando Amancio Ortega donaba a los equipos sanitarios a la, a la eh, para luchar contra el covid Claro, es decir, porque es sospechoso, entonces de rápido te dice no, es que explota a los niños en Camboya o en, en fin en el oriente, etc. Es Primero porque hay un absoluto desconocimiento de la teoría del capital. Eso para empezar, en España no hay un economista que hable de capitalismo como lo que es, así de claro. No lo saben, no lo saben. Todo a su vez también de un sistema educativo que tampoco le interesa a Aquí aprovecho, Gabriel, y voy a explicar un poco mi experiencia personal porque has hecho referencia un poco a lo que yo he podido vivir ¿no? en el Reino Unido. Y yo con 18 años, hay gente que no se lo creerá, pero lo digo aquí, yo empecé lavando plato en el centro de Londres. O sea, así fue mis mi inicios en ese país. Yo, yo iba en verano, a, trabajaba, me ganaba mis perrillas para luego poder... Eh, ...acudir y, y pagarme las matrículas de, de, de la universidad. Y lo tuve que hacer así porque no vengo de una familia rica. Aquí hay gente que sale diciendo, bueno, tú vienes o tú puedes venir de una familia no sé qué... ...porque estás en el Reino Unido. ¿no? Yo he conocido gente allí, eh, he estado en Londres, he estado en Brighton, he estado ahora estoy viviendo en Escocia... ...y después de siete años he tenido y una experiencia, vamos, enorme. No solo he trabajado en bares, sino en restaurantes en hoteles, eh, he, he sido autónomo allí, sé lo que es la figura del autónomo y el autónomo hasta 12.000 libras no paga ni un eu, ni, ni una libra de, de impuestos y luego ahora voy a estudiar un máster y es becado por la, por la universidad por las notas que yo tenía de España. O sea, están premiando eh, las notas que yo traigo de España, que eh, el buen nivel de inglés que he podido adquirir en siete años y es algo que yo solo agradezco enormemente a ese país. Yo soy español, amo mi patria, pero al mismo tiempo tengo que agradecer a un país que me ha dado la oportunidad de, de ganar experiencia y también de formarme académicamente. Y, y, te, y te digo que, que llevas mucha razón en lo, en lo que habla, de hecho, mira, te enseño, te enseño, esta es una cadena que me regaló un protestante, no sé si se ve, eh, es una cadena celta, pero bueno, viene de los templarios y, y habla también eh, en, la, en las iglesias allí, evangélicas y no y protestantes, habla de la cultura del trabajo, de la, de, de la moral y la ética por el trabajo. Y eso en España nos falta desgraciadamente. No, no es que estemos llamando a los españoles vagos, es simplemente que quizás, no, Gabriel, tenemos una concepción distinta de lo que es el trabajo a la cultura protestante, ¿no? Claro, vamos a ver, eh, ese es un pro que tienen ellos. Por otra parte, eh, también tienen algunas contras, es decir, frente... frente... Frente, también fomentan más el individualismo frente a la cultura católica, que es más de, de, de la mamma, de la comunidad, de, del clan, de alguna forma. Eso para nosotros, por ejemplo, es bueno en el sentido de que cuando vienen maldadas, sí tenemos un colchón, que es la familia. Tenemos un colchón, claro, por ejemplo, eh, yo he trabajado con alumnos norteamericanos y a los 18 años están pensando en irse a la universidad fuera del Estado. Es decir, eh, dijéramos que vuelan del nido totalmente y a veces solo se ven para el Día de Acción de Gracias, la familia, no se ve más. Entonces, si tienen algún problema, ellos se sacan, en fin, se saca, sal, se salen de sus problemas ellos mismos, sin, sin ese, ¿verdad? esa protección que tenemos en las culturas mediterráneas, cultura católica en particular. Es decir, no vamos a echar no ahora tampoco todo, pero sí es cierto que, eh, fíjate, la, la cultura española, fue el, el, los territorios españoles, incluso teniendo todavía el, el, el, el, los territorios más allá del Atlántico, viendo, que, viendo que, lo que, lo que lo que lo petaba de alguna forma era la cultura del capitalismo, del protestantismo, del, de los protestantes y el capitalismo, pues de alguna forma nos tuvimos que adaptar un poco, porque para poder competir con, con las compañías de las indias de los británicos, las compañías de las indias de los holandeses, fíjate que dos países estoy nombrando, o las propias colonias norteamericanas, había que ponerse... Pero claro, chocó con una cultura en la que eh, realmente eh, lo, que, lo que lo fundamental era era el nacimiento, la sangre, la cuna y, y, y el aparentar, sobre todo el aparentar. El aparentar. Eh, el lazarillo de Tormes, lo vemos en el lazarillo de Tormes, ¿verdad? ¿Cómo va con ese con ese hidalgo? Que, que bueno, pues claro, es un hidalgo, es un, lleva su capa y su espada, pero tiene más hambre que vamos que, que, que un perro pulgoso. Y, y cuando el lazarillo llega y ha robado dos cachitos de pale, el, el, el, el, el, se le va la, la vista al, al hidalgo, al, al, al amo, y le dice eh, veo Lázaro que te, te ha ido bien hoy, un poco menos por el legón. dice, ¿quiere, quiere, ¿quiere usted, quiere un poco? Y dice, no, no, y él iba con un palillo para aparentar que había comido carne. Porque si no, no, yo ya he comido. Fíjate, en el siglo XVI, eh, haber comido carne, es decir, el tema del aparentar. Muchas veces vemos, ¿verdad?, los guiris, decimos, ¿qué pintas llevan los guiris? Pero los es, giris. Es, es cultura pop, es decir, ¿pero por qué? Porque no le dan tanta importancia, les vemos, ¿verdad?, por las playas, con los calcetines subidos hasta media caña y con las sandalias por fuera, ¿no? hicimos ¿verdad?, esa cultura de... A ellos no de les hecho, importa... A mí, este a mí hasta, hasta hace dos días aquí en Sevilla me llamaban guiri, porque voy con la gafa de Harry Potter, ah, voy ¿sabes? con la camiseta y voy con las chanclas. Entonces me, llama, claro. me llaman el guiri, de hecho soy muy blanco de piel, fui a la playa el otro día y me quemé por completo y las mujeres me decían, eres el primer guiri Juan que ha llegado a España este verano. Y ocurre eso, <risa> tenemos esa, esa visión de, de llamar, de etiquetar ¿no? a las cosas sin conocerlas realmente. Mira, puede ser un guiri y todos son guiri, todos los que vienen de Noruega, de Holanda. de Claro, y ya le atribuyes además ciertos valores y cierta forma de pensar. Y cierta forma de ver la economía, y cierta forma de relacionarse con los demás. ¿Te das cuenta? Porque, claro, es otra parte, por otra parte, también necesitamos un poco etiquetar para, por ejemplo, a mí siempre me dicen, ahora que estoy con, tan metido en la política o en YouTube, dicen, ¿no? Pero tú tú, tú tú, qué, tú de quién eres, de quién eres, como diciéndome que de qué partido soy. Digo, yo de mi padre y de mi madre. Así de claro, y, y qué eres, digo yo, Gabriel Sánchez. Entonces les descolocas, porque, porque, claro, en esa eh, el tema de etiquetar también viene mucho por una herencia inquisitorial. Ojo. Hemos estado viendo otra de las, de, las, de las partes malas de la cultura, dijéramos, ancestral, ancestral española, ha sido, ¿verdad?, los gestapillos del balcón, que llamo yo. Es decir, eh, había gente mirando en los balcones quién salía y se saltaba el, el, el, el confinamiento. Claro, y esto de señalar anónimamente, por otra parte, fíjate, mientras tanto, en la cultura, cuando tú mandas una misiva o haces eh, un manifiesto, lo firmas y dices, he sido yo. Yo, ¿para qué? O mandas una carta y viene la dirección del de, de, de, remitente o una carta... Siempre pues va sí, a... es, así claro, ¿por qué? Porque se hace responsable de lo que dice. Y es que la libertad es... Va, las dos ruedas del mismo carro, la libertad y la responsabilidad. Cosa que aquí, también. igual. En España la responsabilidad, los políticos no son responsables tampoco. No, el Parlamento responsable, fue una equivocación, o son los técnicos que me asesoraron mal. No, señores, por eso no hay dimisiones. Vamos uh -huh. Bueno, eh, Gabriel, te voy a hacer una pregunta que va a colación uh -huh. de todo esto y yo, mira, te lo digo sinceramente, cuando acabé el instituto, eh, hablé con un profesor de historia y le dije directamente en su cara, soy un analfabeto funcional de la historia, porque me ha interesado mucho la historia de Europa, pero no uh -huh. me ha interesado tanto la historia de España, no sé si es porque no nos la contaron bien o porque yo no me interesé lo suficiente, yo creo que es ambas cosas. ¿Eh? No muestras interés porque tampoco te enseñan lo suficiente o te muestran la grandeza de España. Entonces, quisiera hacerte una pregunta como historiador y, y aprovecho porque creo que eres de, de los únicos que, que me va a poder responder eh, a esto con precisión y, y, y, y bueno y, y con conocimiento. Eh, como historiador de formación y docente por vocación, eh, a mí personalmente me interesan ahora mucho los fundamentos que originaron la leyenda negra en el mundo contra España. Parece como que la leyenda negra se originó en Italia y luego pues eh, se fue extendiendo. En Italia fue porque los españoles manejaban ciertos territorios, Nápoles y otras zonas del país, eh, que no era país en ese momento, eh, porque era, eh, estaba al control de los, de los hispanos, de los españoles, pero esto se fue extendiendo por Europa y lo tomaron después los anglosajones para con el desarrollo de la imprenta pues eh, ir diciéndole, eh, a través de imágenes y fotografías a sus propios ciudadanos, a su propio pueblo, que los españoles eran culpables de las masacres en, en, en América. Eh, de hecho, a, había imágenes que señalaban a cómo los españoles utilizaban la Inquisición ¿no? frente a, a los indios. Y, y bueno, y, y te quería preguntar sobre ello. Eh, ¿Crees que conocemos exactamente eh, la grandeza de, de nuestro país? Es decir, ¿es todo malo? Eh, ¿Tenemos elementos también donde podamos eh, sentirnos orgullosos? ¿Qué piensas sobre, sobre esto que, que, que te he estado hablando un poco? ¿no? No, es, es, es una pregunta que nos podría llevar eh, tesis doctorales enteras, ¿no? Creo que, creo que me preguntas a raíz, por ejemplo, de, bueno, hay un momento fundamental en la en apuesta, la como decimos eh, en la historia, de la, eh, una nueva apuesta en común, una nueva... Eh, ¿cómo se, no recuerdo ahora cómo se dice en, en historiografía, pero bueno, sí, es decir, sacar otra vez a la luz o hacer una, una nueva acuestación, ponerlo otra vez en solfa, el tema de la leyenda negra a partir del ensayo que ha publicado María Elvira Ro, eh, Rocabarea que se titula eh, Imperiofobia y leyenda negra. Eh, bien, el tema, de la, el tema de la leyenda negra efectivamente viene, eh, nace, nace en Italia y nace con, siempre por refriegas políticas. Siempre empieza con referencias políticas por temas de dominación en los estados italianos. Pero bueno, el tema del de el libro este de, de Roca Barea, si te das cuenta, se titula en principio Imperiofobia. Y es que lo primero que hay que decir es que todos los imperios, todas las potencias dominantes, todo el que ha sido alguien, eh, eh, o sea, todas las, las naciones, países, estados, imperios, pues eh, lógicamente ante esa dominación... Eh, y ante la impotencia de sus enemigos, o de, de las otras potencias que querían de alguna forma revelarla, o incluso de los pequeños territorios que no podían enfrentarse cara a cara con ese poder hegemónico, pues surge eh, pues propaganda, surge eh, este tipo de, de, de leyendas, porque realmente el, el tema de leyenda en la palabra es muy interesante, porque nos habla de un relato ficticio, pero que tiene, puede tener visos de algún tipo, de, algún, de alguna realidad. Por ejemplo, eh, la leyenda negra eh, en Italia, eh, más que por la Inquisición, era por nuestra mezcla de razas. Ellos nos llamaban, eh, a los españoles se nos llamaba marranos, marrani, decían. Un marrano realmente es un, eh, es un, un descendiente de judíos. El, el, el tema de claro, la Inquisición... Según, también... se, según, disculpa Gabriel, que te interrumpa, según he leído, los italianos nos veían como los católicos raros, ¿no? Porque claro, íbamos a América y nos mezclábamos. Existía no ese mestizaje sí. característico español, ¿no? Claro, vamos a ver, eh, si quieres vamos a una parte buena del del, del, del imperio, del llamado Imperio Español. Realmente, eh, aquí entraríamos en disquisiciones también muy técnicas, no fue un imperio sino una monarquía católica. La palabra católica significa universal, de hecho, por sí misma. Por tanto, no puede ser racista porque es un, un imperio integrador, integrador de otros pueblos, mediante la evangelización, frente a la colonización económica, por ejemplo, de las de, de, incluso de los portugueses, que a pesar de ser católicos iban estableciendo factorías. ¿verdad? Por, por, por las costas de África para, para, para fomentar pues el comercio y la riqueza, etcétera. Y mira, eh, racistas, los españoles, mmm, bueno, sabemos, el vecino del quinto puede ser racista, el, el fulanito, pero eh, antropológicamente no somos racistas, precisamente por esto, porque llegamos a un continente entero donde sí que se eh, metieron abusos, o, eh, pero eh, mediante la evangelización lo que se fue es más, las... El, el, el, España tiene la grandeza de que Car, Car, eh, durante el reinado todavía del emperador Carlos, se para la conquista y se dice, se reúnen los sabios en la Universidad de Salamanca y se preguntan a sí mismos, ojo, caso inédito en la historia, si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien, ¿cómo va a ver Dios lo que estamos llevando a cabo? Fue la primera la vez, vez, ¿no? Eh, Gabriel, en la historia la que, que, que, que se dijo, ¿qué se está haciendo? ¿Se está haciendo esto bien? ¿Se está haciendo mal? El, y hemos ¿no? sido los únicos, Y hemos sido los únicos. Y, y, claro, y efectivamente, la, ya la reina Isabel Católica dice mis súbditos de Allende la Mar Océana. Habla de sus súbditos. Por tanto, es decir, lógicamente, a, a 6.000 kilómetros, cuando no es, eh, estamos en el siglo xv 16 el control que puede ejercer la corona, los agentes que tiene en, en, en el Amazonas, pues es de aquella manera, lógicamente. Pero una, la intención, sobre todo, era evangelizadora y de integración frente a, a los colonialismos anglosajones que eran más de explotación del territorio. ¿Por qué nos casábamos eh, con las indígenas? ¿O, ¿O por qué Digo, nos casábamos los hombres? Porque en los barcos españoles solo iban hombres. Entonces, una vez que llegaban, tenían que mezclarse. Mientras que, como vemos en la emigración o en la colonización británica, por ejemplo, el, el famoso Mayflower, cuando llega el Mayflower, en el Mayflower, van puritanos y van matrimonios. Por tanto, establecen comunidades y, quieren saber absolutamente nada de los nativos de allá. Ellos establecen la nueva tierra de promisión, que es Cierto. el hacer la obra la obra Arrasó de Dios. Arrasaban con todo, según me cuentan allí, arrasaban con todo y se quedaban sí. con la tierra de las personas que bueno, de, de que vivían allí, que habitaban en, en América. ¿no? Ellos comenzaron América del Norte, incluso lo extendieron a Australia y a otros territorios. O sea, que, que, que eso fue una práctica que los británicos bueno, utilizaban de forma muy continua. Australia era una colonia penitenciaria, ni más ni menos, es decir, la utilizaron como colonia donde llevarse a lo que ellos consideraban lo peor de la sociedad. Pero, eh, ojo, no dejemos al margen a los holandeses o a los belgas, que hoy tienen muy buena fama, pero eh, el, el, el, el colonialismo holandés en el sur de África fue terrible. Fue de auténtica matanza. Y el, el, la colonia del Congo belga, que ojo, no era propiedad de la nación belga, era propiedad del rey Leopoldo. Asimismo, sí mismo estaban las manos a los negros, etc, etc. Vamos a ver, entonces aquí a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. La leyenda negra, para, para ir resumiendo un poco la pregunta, la respuesta, sí. la leyenda negra está hecha por los enemigos de España cargando las tintas sobre sucesos puntuales que sí se pudieron dar, pero la voluntad general de España en ese momento, como eh, con la idea de la famosa universitas cristiana, es decir, un mismo rey, en este caso el emperador Carlos V, bajo una misma religión, que... Decaerá a partir de, de la guerra de los 30 años y, de, y del tratado de Vesfalia, donde ya cada territorio tiene más religión oficial, de acuerdo a la religión de su príncipe. Pero bien, anteriormente ya te digo, la universidad es cristiana, el mundo católico que significa universidad era unificar bajo una misma religión, integrando a todos los pueblos conocidos y por conocer. Uh -huh. Pues magnífico, magnífica la respuesta. Yo creo que más o menos la gente ha podido entender perfectamente lo que has explicado, lo ha hecho de forma brillante. De verdad que te lo agradezco, Gabriel. Eh, era, eh, bueno, es la primera vez que traemos a un historiador al programa y lo quería hacer porque podemos ver la realidad desde otra perspectiva y sobre todo conociendo la, la situación actual, comparar un poco que los enemigos, ¿no?, de esa leyenda negra parece que lo tenemos hoy inmersos dentro de la nación, ¿no? eh, Han cogido esa leyenda negra y parece que la han extendido eh, y la han hecho suya y, y se han aprovechado para... ...para machacar a España, seguir machacándola claro, durante muchos el, años. El, el, el gran triunfo de los enemigos, más que de España, de la corona, de la, corona, de la monarquía hispánica, de la monarquía católica... ...el, el mayor triunfo es que los propios eh, súbditos del rey católico interiorizaron la propia leyenda negra. Entonces eso crea un, un complejo de inferioridad brutal. Mira, el otro día les dije, hablando de la libertad política activa. Ahora te voy a preguntar eh, no sobre la libertad política y, y ah, vale, vale. Ah, vale, pues. tu participación, si quieres, vamos por parte. Entonces voy a, a preguntarte, yo creo que ya a nivel historia hemos tratado un poco tanto el tema de migración, que nos ha parecido muy interesante a todos, y el tema leyenda negra, porque ahora se está hablando de, de este concepto mucho, yo lo veo en YouTube, y como historiador te lo quería preguntar. Eh, sé, eh, Gabriel, que eres integrante del MCRC porque me lo, me lo has comentado, la reseña que me enviaste por correo a Movimiento Civil. Me has dicho también que conociste a Antonio García Trevijano. ¿Te comunicabas a través de WhatsApp con él o en cambio lo fuiste a ver a Madrid? ¿Participaste ¿no? en, en, alguna, en alguna conferencia o en cualquier tipo de encuentro? Disculpame... Mi perspicacia, pues, sabes un poco cómo somos los andaluces, pero, en fin, eh, como hablamos ahora mucho de Antonio García Trevijano, me gustaría un poco que, que nos contara tu experiencia con él, ¿no? Y, y cómo era como persona, ¿no? Bueno, yo ya te dije que te dije en la reseña, ¿verdad?, previa al programa, que yo lo, lo había conocido virtualmente a través de, de vídeos y tal. Estoy hablando del año 2000, 2006, 2007. Hace ya... Estamos ya en 2020, ¿cómo corre el tiempo? Y lo conocí a través de esto. Entonces yo dije, yo quiero conocer a este señor. O sea, porque es que verlo eh, de una vehemencia era de estaba dando eh, estaba derruyendo él solito todo el constructo que nos habían metido en la cabeza el régimen, él, él solo, un hombre solo. Claro, luego ya indagas si y ves eh, ves quién había sido con sus luces y sus sombras. Vamos a ver, muchas veces se mete en contra Vijano por X actuaciones que además son falsas, eh, pero si yo me quedo con su obra, yo me quedo con, con las enseñanzas que son universales. Es que lo bueno que tiene... Es tiene cosas que son irrefutables literalmente. No es cien, la ciencia política, como todos sabemos, no es una ciencia exacta como puede ser la química o la, fi, o la física, pero eh, aunque alguno dijera que todo es relativo, ¿no? Pero, <risa> claro, es decir... Uno o, la ciencia, o, o la ciencia histórica, ¿no? Pero el caso es que yo quería conocerlo y, y recuerdo que una amiga mía en aquel momento que también se interesó por la figura de don Antonio y otro... Y otro Éramos tres. una Además, nos reuníamos a hablar para hablar de él, generalmente, a tomar un café. Este, eh, un amiguete mío, un amiguete, una amiga y, y yo. Y dijimos, pues un día tenemos que ir a conocerlo. Entonces, nos pusimos en contacto con una persona, que fue mi amiga, no no fui yo el que se puso en contacto, y dije, ah, ya había comprado el libro Teoría Pública y digo, pues ya de paso no como hacen otros, que se compran el libro, no lo leen, pero a cambio para que les den una firma. No, no, yo, yo sí me lo había leído. Digo, bueno, lo pues, muestra, además... O lo muestran muestra en YouTube como, como, si lo fue, como si lo hubieran leído, ¿no? También, también, también ocurre sí, eso, ¿eh? Sí, pero luego se les pilla, ¿eh? Luego se les pilla, eso te lo aseguro yo, porque no han leído nada. Bueno, pues eh, me acuerdo que ya eh, dijo, eh, nos pusimos en contacto y con, con una persona que trabajaba que trabajaba con él allí en casa y nos dijo que, que, que no había problema, que fuéramos a verlo, que un día, uno de los días que grabara... Eh, para Radio Libertad Constituyente eh, que era sobre las 11 de la mañana después de don Antonio se levantaba desayunaba, veía la y ya de ahí se hacía sus ideas porque era, era, era verdaderamente sorprendente como con casi 90 años la agilidad mental que tenía, era... Alucinante, mmm, ¿no? O sea, qué genio, es, qué me ha hecho, ¿eh? Es que es alucinante, él, él no preparaba los discursos, por ejemplo, ni, ni siquiera como todos hacemos coger dos o tres ideas que llamamos Yo, ideas, yo lo tengo que pues, llevar todo leído, todo o sea, lo tengo ah, sí, que leer sí, sí. Bueno <risa> También con el tiempo, eres muy joven <risa> Bueno Yo sí, creo sí, que sí, aunque, sí. aunque me den tiempo Nunca voy a aprender de esto, de verdad Adame, Porque no, no, no seas, te lo no he dicho seas, antes amor. Soy un, un, un analfabeto un analfabeto funcional Mira, no eh, te quería no preguntar seas, Sobre no. Pedro Manuel González Porque él fue fundador sí, del MSRC Y lo tenemos el miércoles en el programa A partir ah. de las 7 de la tarde Ya aprovecho y lo digo Porque tenía muchas ganas de venir Muchas ganas de conocerme mm -hmm. Y te, como, te dije, como te dije a ti al principio del programa le dije, Pedro, no te rebajes de nivel, porque yo no voy a tampoco a aportarte mucho. Pero bueno, la verdad que se ha adignado, vamos a tener un programa maravilloso el miércoles y vamos a intentar, sobre todo, unir fuerzas, unir muchas fuerzas, porque la, la idea de la libertad política hay que defenderla. Pero para mí, antes que todo eso, hay que defender la unión del pueblo español. Somos distintos. Pero tenemos muchas cosas en común y tenemos que aprovechar eso. Yo cuando veo a la gente discutiendo, enfrentándose, a mí me da mucha pena, Gabriel. Sí, eh, fíjate, hablando de… Bueno, ya te digo que conocí a don Antonio y conocí a Pedro Manuel a raíz de conocer a don Antonio y con el que participó participado también en, el, en, el, en un par de programas, creo que hicimos desde el despacho de del propio Pedro, hicimos hablando sobre la situación de Cataluña. Y hablando de, de, de, de la unidad, de, de, de lo importante que es, fíjate, cuando, cuando alcanzó el, el, el máximo el tema de la independencia de Cataluña, de la, de la sedición y tal, don Antonio eh, incluso dejó al lado la, el, el, verdad, la prioridad de, de, de, de, de la libertad política, vamos a ver, no es que la dejara a lado, es una forma de hablar, pero él decía que lo primero que tiene que haber es unidad, sin unidad, sin unidad y No hay sujeto político y sin sujeto político no puede haber libertad. Eso es muy importante. Por tanto, claro, claro que duele, duele muchísimo porque, claro, juegan a desunirnos porque al la, haber la desunión, no, el, el pueblo no puede darse la libertad, no puede para a conquistarla porque vamos a estar preocupados en darnos con claro. la bandera. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo que, además, el, el otro día los grimí muy fácilmente. Eh, esta gente que ahora sale con la bandera, uno de Vox, otro de Podemos, y salen cacerolas, no sé qué, no sé cuántos. Y, y, y lo realmente que yo digo, vamos a ver, es el vecino del quinto, que a lo mejor es de vos, y el vecino del segundo es de Podemos. Y salen, se gritan, incluso se agreden con la bandera. Si están en la misma situación, ¿pero qué estáis haciendo? Si estáis los dos igual, con la misma carestía, con los mismos problemas, vuestros hijos en el exilio, ¿pero, ¿pero qué hacéis? Pero vamos a pensar, y sobre todo aquí es algo muy importante, y que sí que debemos de aprender, por ejemplo, del anglosajón, que es la racionalidad. Es, eh, somos, demasiado, somos demasiado impulsivos, rápido hablamos con las tripas. y Es, algo es cierto muy pasivo. eso, ¿eh? Es cierto. Claro, a, es mí, decir, a mí ahora, a mí, yo antes era muy impulsivo como persona, Gabriel, pero después de vivir mi experiencia en el Reino Unido me he vuelto calmado, tranquilo pensativo, hay que reflexionar antes de tomar una decisión en tu vida. Si quieres estar con una chica, por ejemplo, tienes que pensar por qué, los, los pros, los contras. Entonces, hay, hay, hay que pensar las cosas y yo veo al español siempre con esa sensación, con ese espíritu, con esa pasión que nos nace dentro de, de nosotros porque somos de sangre muy caliente y queremos de pronto actuar y hacer cosas. O sea, tranquilidad, vamos a tomárnoslo con, con, con paciencia. Tampoco es que eso signifique que no tengamos que hacer nada o que hagamos las cosas como las hormigas. Pero creo que tu mensaje eh, responde muy bien a la pregunta de Ferlonso Hernando. Me han preguntado, ¿por qué personas tan preparadas como Trevijano y como tú hiciste dos movimientos diferentes? Yo, por favor, no compararme con la figura de Antonio García Trevijano porque yo soy un don nadie al lado de él. Lo que sí tengo muy claro, porque he vivido en el extranjero, es que la unión Está antes que la libertad política. Sin, sin unión, no va a haber nunca libertad política. Y ese es el mensaje que hoy quería traer a, a Movimiento Civil, para que lo tengáis, todo lo que escribís, libertad política colectiva, que lo tengáis muy en cuenta, por favor. Sí, y creo que creo que precisamente, eh, como, como dice el, el refrán, ¿no? aquello de no hay mal que por bien no venga. Una de las lecturas que podemos sacar positivas, si es que se puede. Del, ...del confinamiento, y es, es que nos ha hecho también pensar eh, un poco en que de, tenemos que estar con el vecino de al lado para que las cosas salgan adelante. Esto es un germen, es, eh, es algo importantísimo, por eso ahora eh, los que pedimos, los que luchamos por la libertad política colectiva, la propia palabra lo dice... Eh, estamos teniendo un plus. Es decir, mucha gente que antes no nos hubiera escuchado, por ejemplo, pues por X cosas. Tampoco le pido a la gente que eh, entre en se sudas reflexiones políticas, porque ya es algo que, bueno, pues fíjate, eh, hay gente que se tira estudiando política toda la vida, o historia, etcétera La gente tiene otros problemas en los que pensar. Pero sí es cierto que es, es muy sencillo, que eh, el, país, el país va a tirar para adelante si hay unión. Y que cuanto más conciencia tenga de esa unión el país, mejor sistema político se dará. Eso es, eso es impepinable y mejor funcionará económicamente, educativamente, sí. mejor resolverá las situaciones imprevistas que, ojo, ojo, yo, eh, por ejemplo, cuando dijeron que China había construido en 10 días el hospital, el hospital de IFEMA, y la, la, la eficiencia del ejército español ha sido verdaderamente increíble, increíble, ¿verdad? La leyenda negra que también pasa sobre el ejército español, ha sido verdaderamente increíble la eficiencia, tenemos gente que vale mucho, muchísimo, muchísimo, y es lo que tenemos que funcionar. Claro. Y, y, y sobre todo los que se nos van, que no se nos vayan, pero porque encuentren un, un, un ambiente Yo si de pudiera, trabajo, Gabriel, claro. me iría a Guadalajara contigo mañana mismo, de verdad ah. te lo digo, porque he pasado, he pasado por allí y yo siempre le llamo la España profunda. Tenéis una cultura tanto... Porque lo, la gente de ahí de, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, toda, eh, toda esta zona de España, a mí me encanta, son gente muy campechana, hablan mucho contigo, eh, son muy fieles, creo que incluso más fieles que los andaluces. Los andaluces son muy talentosos, eh, nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho reírnos, pero creo que ustedes sois gente, os parecéis un poquito los británicos, creo que sois más racionales, más austeros, eh, pensáis más las cosas. Eh, yo creo que el imperio español se forjó gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, se forjó por una mezcla de todos los pueblos de España. ¿eh? Aquí <ríe> habría que decir, bueno, el grasejo andaluz, por ejemplo, la creación. Sí, nosotros tuvimos lo nuestro. <ríe> el, barro, el barroco, luego los hombres tan duros de la Extremadura, ¿verdad? De Trujillo, etcétera. etcétera. Y bueno, pues eh, los, los, los castellanos. Eh, bueno, pues el, el, el, el clima nos ha modificado también un poco. No dejamos de estar determinados por nuestro entorno. Y de ahí también los caracteres. Tampoco vamos a ser deterministas y vamos a decir que uno... Porque porque seguro que en Sevilla también hay gente que no sabe contar chiste. ¿Verdad? <ríe> en este es, mi caso. este es mi caso. Bueno, claro. Y sin embargo, en Guadalajara hay otros que podemos hacer el tonto un poco, es decir... Me Exactamente, sí. así es. Bueno, eh, te quería preguntar también, porque ya, bueno, llegamos a los casi 55 minutos de, de entrevista, Creo que ha sido una de las entrevistas, te voy a ser muy sincero, y sobre todo a los oyentes, que mejor me lo he pasado. Hemos conectado muchísimo. De hecho, de verdad, me encantaría hacerte una visita por Guadalajara, aunque sea de un día, y tomarnos una cañita y hablar de, de todas estas cosas más en profundidad, porque me ha encantado. Y en una hora o así no da tiempo de tratar todos los temas. Lo que sí te quería preguntar, y va a ser ya casi la última pregunta, eh, aunque me gustaría, vamos a alargarlo, vamos a alargarlo si nos no importa el programa porque, porque me están encantando mucho. ¿Qué opinas de la censura, Gabriel, en redes sociales? Eh, de hecho, bueno, ayer abrí un canal de, de donaciones porque eh, hice un gesto a través de las redes para poder acudir a Madrid y más que manifestarme, eh, un poco hacer un gesto hacia el sistema de que no estoy de acuerdo con aquello que veo. Soy muy bueno en el extranjero, pero eso no me hace el, el no poder en España, eh, en fin, hacer alguna acción individual para demostrar a la gente de que con este sistema no vamos a ningún sitio. Entonces, el, el canal de donaciones me lo han borrado y el vídeo que realicé. Y entonces, te quería preguntar, ¿has sufrido tú en tus carnes o eh, a través de Facebook o YouTube algo de censura en estos últimos tiempos? Yo he sufrido censura sobre todo a nivel local. Fíjate lo que te digo. A mí, eh, también, como te digo, no he, no he intentado, vamos a ver, cuando pongo alguna información o hago algún comentario, intento, por, por deformación profesional, asegurarme de lo que de, lo que, de que lo que pongo tiene visos de ser verdad. Ahora, hemos visto, claro, que la censura, el interés político, está lo, censurando verdades, pero que no les interesan. ¿Y que, qué opinas sobre la censura? Pues que es un atentado contra la humanidad, así de claro. Es un atentado de lesa humanidad porque nos sí, prohíbe es. algo, nos prohíben logos. Si algo define al hombre es el logos, es la capacidad... De, de manifestarse, de expresar, de su opinión, de pensar, de reflexionar. Y esto la coarta, están amputando una parte de nosotros mismos. Ojo, también digo que eh, la censura, eh, el, el, el censor y el que se deja censurar censura, suele ser en sociedades muy poco hechas, donde también la responsabilidad se omite. Si tú hicieras responsable algún mecanismo que hiciera responsable a cada uno de lo que dice, ya veríamos, pero claro, volvemos a, a, a la verdad, a, a esa pareja que va siempre unida libertad y responsabilidad. Queremos ser libres, pero luego no ser responsables. Y también habla de una sociedad muy pueril, de una sociedad muy parvularia, en el sentido de que cualquiera se cree cualquier cosa. Narices, ¿para qué tiene usted su pensamiento crítico? Dios le ha dado el bueno, cerebro, la providencia, etc. El, etcétera, el, el nivel de ingenuidad en España, yo creo que alcanza niveles, mmm, lo nunca he visto. Yo no lo he visto en otra cultura, y mira que en Reino Unido he tratado a diferentes culturas desde América Latina, pasando por Europa, extendiéndose hasta Asia, llegando a, a Australia. O sea, y es que en España tú le dices a una persona, esto es blanco, y mañana lo va a repetir con todos los vecinos del barrio que esto es blanco. Y si se lo Mira, discute, te va a volver a repetir que esto es blanco. Y de ahí no lo vas a sacar, ¿eh? Es, no, no, es claro, alucinante. Claro, aquí entramos en el otro problema, que don, don Antonio García Trevijano, eh, siempre que hablábamos de esto, de, de cómo entrar en, en la mente de los demás, y siempre decía, eh, citaba Alexander von Humboldt, el, el, el creo que era alemán en la época de la Ilustración, que decía, la mente, la, en las puertas de la mente solo se abren desde dentro. Es decir, okay. es uno. el que hay que abrirse. Pero yo siempre le decía a don Antonio, le ponía el chascarrillo, don Antonio, pero podemos llamar, ¿no? Podemos llamar. Y decía. Y hablando de, de, hablando de las culturas y de cómo se cree la gente, fíjate, en el Reino Unido está el ejemplo el ejemplo más palmario de, por ejemplo, la prensa amarillista. En el Reino Unido, si alguien quiere leer prensa seria, más o menos, coge eh, The Times, o la prensa económica, y quiere mm, hincharse de chacarri, sí, el, el mirror... Claro, coge todo lo que llaman los tabloides, ellos dicen tabloides, ¿verdad? Los tabloides, es decir, separan qué quiero consumir, qué quiero consumir y ellos eligen y separan una cosa, eh, pues la información más o menos que tiene más visos de seriedad de la otra. Mientras que aquí, pero claro, porque somos una sociedad construida a base de eslogan de partido político y de propaganda basura. Ese es el sí. problema y un sistema, unido a un sistema educativo que no es que nos enseñe a pensar. Fíjate, yo ahora... Eh, como docente, lo que quiero es que los jóvenes eh, que consulten lo que quieran, pero primero que tengan un criterio propio que diga esto es una, esto que me están aquí lanzando. Esto". Es que lo que dices tú, hay gente que se cree las cosas más inverosímiles y uno dice, madre mía, si ¿sí? entonces la censura... Pues, claro, ¿Tú sabes lo que me dijo un, un, una señora cuando me presenta la elección en el mercado? Me dijo, Juan... Eh, me paró, yo estaba allí, pues en fin, repartiendo panfletos y demás, me dijo, Juan, te voy a decir una cosa, yo prefiero siempre en España más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y le dije a la señora, bueno, pues si usted prefiere mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, es que usted no, nunca ha conocido lo bueno. Exacto. <ríe> es que exacto, es, que así, exacto, exacto. es que así, es que es... es, es como, este. sí es para reírte, pero no, no me produce risa eh, el pensamiento que la gente pueda tener, sino, en fin, los ciertos comentarios que ya la gente no un poco eh, recoge de, de, esa, de esas etiquetas, de ese de esas personas que no investigan por ellos por ello mismos. Así que te agradezco, me hubiera encantado, eh, de hecho, Gabriel, que hubiera sido mi profesor de historia. Porque ahora mismo, vamos, podría hablar aquí de leyenda negra, de imperio español... De, de, de todo, con, con tanto rigor como tú lo haces. No creo que con tanto, pero bueno, me acercaría, ¿no? Eh, Rafa, bastante bueno. Sí, dime, dime. dime, dime. Coméntame no sé. tú. Me gano un poco cuando he tenido alumnos y tal, cuando incluso en clases particulares y tal, yo siempre les digo, señores, la historia la hacen personas como ustedes. Es decir, con sus triunfos, con sus miserias. Entonces, les cuento alguna anécdota, por ejemplo, de Napoleón. O los amoríos, por ejemplo, de Napoleón, o tal, o cual, entonces ya, ya dijéramos se interesan eh? y ya les metes de alguna forma el tocho, de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente, que por eso la vocación, en, eh, fíjate, en España también con el exilio se están destruyendo vocaciones. Es decir, el que era enfermero que tiene vocación de enfermería, la está ejerciendo en, en Sussex y está haciendo produciendo en Sussex y está sirviendo a la sociedad británica. Pero al que ve que su amigo se ha tenido que ir a Sussex, se le quitan las ganas de estudiar enfermería. Uh -huh. Esa es parte del drama también. Bueno, pues eh, ya finalizamos. Quiero hacerte una última reflexión a ver si en un minuto lo podría responder, quizás no, porque es una pregunta un poco más larga que eso, pero esta pregunta se la voy a preguntar el miércoles a Pedro Manuel González, también se la quiero preguntar a Rubén Gisbert. Es, un, es más, como te diría, una reflexión personal que me gustaría compartir con, con vosotros. Eh, ¿sabes que en España se está hablando de por parte de, de las personas que defendemos la libertad política colectiva? Yo lo he hecho de forma reciente, lo tengo que decir, porque he descubierto a Trevijano quizás tarde o, o quizás pronto. Yo tengo 25 años, por lo tanto creo que, que tengo tiempo suficiente como para mejorarme, ¿no? Pero bueno, lo que te quería preguntar es, en España se habla de la abstención, de que debemos de abstenernos para deslegitimar el sistema, ¿no es así? O sea, debemos de intentar llegar a un 50% más de abstención para deslegitimar el sistema y luchar contra él. Pero yo te planteo algo, Gabriel. En Venezuela ocurrió. Venezuela, como comentó Sergio Cebolla en, en el programa, uno de los programas que tuvimos con, con el líder del Partido Laócrata en España, comentó que en Venezuela ocurrió y no se consiguió nada. Y en España vamos un poco camino, si no ya estamos en el comunismo de, de PSOE y Podemos. Te diría... ¿Crees que una alternativa a través de una acción fiscal, por ejemplo, dejando de pagar impuestos, el IBI, que, que, que es una fuente de, de recaudación de ingresos muy importante para los ayuntamientos, podría ser una acción de protesta contra el sistema que podría funcionar? Porque si, te, si, si dejamos de pagar impuestos, el sistema no va a poder seguir, eh, en fin, eh, sobreviviendo, ¿no? no no no no va a ser capaz de, de, de, de poder tener una mínima supervivencia. Entonces, yo te pregunto, ya para acabar el programa, una reflexión, ¿qué, ¿qué es lo que piensas sobre esto? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que es más factible antes la abstención electoral que la abstención fiscal. Una abstención fiscal, evidentemente, como estrategia, si se produjera sería demoledora, es demoledora para régimen, pero la gente tiene mucho miedo. Es decir, si en España tenemos miedo para expresar nuestra opinión, es decir, fíjate lo que, estoy, lo que estoy diciendo. La gente no, no tiene, tiene, miedo a que... Y mucho más que miedo a los embargos, a las multas. Porque mucha gente se queja y dice, es que yo si dejo de pagar 200 euros del IBI, vienen y me embargan la casa. Porque en España, como sabéis, una propiedad nunca llega a ser tuya. Al final, hasta después de muertos tienes que pagar, ¿no? Para la herencia, por ejemplo. Eh, el miedo es tal, es tal, y ha sido insuflado de tal forma, que una sumisión fiscal en cuanto a la, el, el, los guardias de la porra dirigidos por... Por, en fin, por, por por los jueces, eh, haciendo pues eh, desahucios, etcétera, etcétera. El miedo es terrible. El miedo es algo muy potente. Yo creo que una mmm, insumisión fiscal, ya te digo, sería demoledora, pero creo que es, es más factible una abstención electoral. Y luego siempre eh, escojo una palabra, de, pues de una, una frase del Evangelio, que es predicar con el ejemplo. Eh, ¿Sabes, el... ¿sabes? ¿Qué voy a comentar? Porque Irlanda lo hizo en su momento y Irlanda mm -hmm. no el norte de Irlanda, sino República de Irlanda, que es un país católico, eh, muy parecido a España, de hecho yo conozco a Irlandés y se parecen mucho. Eh, montaron una chica, no recuerdo el nombre, creo que era, eh, no sé si Mac Owen, no, no, no recuerdo el nombre de ella, Andrew Mac Owen, no, no, no recuerdo exactamente, pero esta chica montó una asociación que decía no a pagar los impuestos porque cuando Irlanda en el año 2008 entra en crisis, hubo una crisis inmobiliaria terrible en Irlanda, pasó como en España, mucha gente perdió su vivienda y el gobierno impuso un impuesto, un impuesto para eh, pagar el rescate y ese impuesto era el impuesto a la vivienda, era una especie de IBI y la gente decidió a través de esta asociación dejar de pagar, dejar de pagar y el gobierno tuvo que regular Entonces, eh, yo, es algo que, que bueno, que, que he estudiado, que, que he visto y funcionó. El gobierno reculó y, bueno, y consiguieron, consiguieron eso. Entonces, bueno, es, un, es una reflexión Bien. que, que bueno, planteo. Tú conoces mejor el caso. Yo no había oído, pero no conozco en profundidad el caso. Si tú dices, si lo has mirado, dices que, que pudo, pudo, y teniendo los mimbres parecidos, eh, este, Irlanda, eh, y con España, pues, no lo sé, es posible, ya te digo, pero cualquier iniciativa es poca. Yo, yo, y sobre todo ponerlas en práctica. Y si tú dices que, que allí, proponla, proponla, ¿por qué no? Claro, eh, por si por por profesor, el, el miércoles con Pedro Manuel González y también con Rubén Gisela. Claro, claro, claro, claro sí, sí, sí, no, todo mi apoyo también, claro, cualquier cosa, cualquier cosa sí. que además se haga eh, que, que, que nos vean. Es decir, ellos, el, en los medios eh, oficiales van a estar obviándonos todo lo que puedan. Eso es, a, o sea, eso es así. Hasta que ya no puedan más, lógicamente. De ahí, por uh -huh. ejemplo, lo de, romper los, lo de romper la papeleta. Claro, pueden obviar mil personas, a diez mil personas. Cuando ya haya cien mil personas, lo van a obviar, que si no se va a hacer eco algún medio extranjero. Les es pasa? Con, Entonces, como si el no les... tema de los impuestos, ¿vale? Si una persona deja claro. de pagar impuestos, te embargan. Pero si 20 claro. millones dejan de pagar impuestos, ¿le van a embarcar a los 20 millones los van a meter a los 20 millones en la es, cárcel? Exacto, la masa hace, la masa hace potencia. Es decir, hace que, que, que se enciendan las alarmas en, en otras instancias. Sí, sí, ¿no? desde luego, eh, proponlo y desarrolladlo y, y ya lo hablaremos por foros, por los canales, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro, es muy interesante. Muy interesante. Pues nada, Gabriel, darte las gracias por acudir al programa. No sé si quieres decir algo más, ¿quieres decir algo más? Te doy un minuto de oro para comentar Movimiento Civil. Ha, ha habido mucha gente en directo, hay más de 35 personas en directo, muchos comentarios... Disculpa, no lo hemos podido responder porque hemos hablado de muchos temas, son muchas preguntas y le doy las gracias a Gabriel porque ha sido capaz de ser muy escueto, no se ha alargado, ha respondido eh, a lo que se le preguntaba y bueno, y daros las gracias y Gabriel, te dejo el minuto, te lo voy a dejar porque te lo mereces. Sí, bueno, yo quiero dejar eh, para, para finalizar decir eh, que debemos debemos rearmar, rearmar nuestra dignidad. Es decir, yo yo, me, yo soy un humanista. Yo eh, eh, pongo en el centro de todo, de toda la acción al ser humano y a su dignidad. Es decir, y en cuanto empecemos por eh, dignificarnos a nosotros mismos, esa dignidad se va a hacer eh, extensiva, se va a hacer colectiva y decir, señores, no trago más, no quiero, no paso, pues se acabó. No puedo más. Ya no digo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero que tengáis hijos, los que tengáis nietos, es que ya no es solo mi, la generación que estamos viendo, es el futuro de ellos, para que no tengan que hacer eh, eh, que hacer como, como Juan, es decir, que tengan que, que irse a, a, al extranjero de una forma obligada, que es un auténtico exilio, no es por voluntad, porque ellos Eso podrían sí, estar bien. tranquilamente ¿No? en su país y podrían estar colaborando en su país para hacerlo, eh, para, para, para, para, para hacer un país más próspero, incluso para, para recibir a gente para que se sintiera, para que... Voy decir que el país, tenga, el país pueda respirar y avanzar hacia adelante, pero todo empieza por uno mismo, por uno mismo, mirados de, dentro de vosotros y decir, no voy a pasar más por esta, y no quiero pasar más por esto, no solo ya por mí, sino por los mismos, por el, el, el cartero, por el, el panadero, por el fin, el que me, me vende la taquilla del cine de la entrada, por vosotros mismos y por nuestro futuro, es así. Pues muchísimas gracias. Eh, decirle a toda la audiencia que está muy pendiente del canal de Gabriel, el Contubernio. Ha sido un placer tenerte aquí. Eh, una persona muy formada, con muchos años ya de, de experiencia detrás. Nos ha aportado mucho conocimiento. La gente te lo ha agradecido. Y también mandar un saludo a la administradora de Libertad Constituyente, María Luisa Cortés. Una mujer de 58 años, de Aragón, que tiene una fuerza enorme. Que comparte todo. Todo lo que las personas que estamos luchando contra esto lo comparten todos los grupos. Es una mujer muy activa que por diferentes circunstancias no le, no le gusta no le gusta participar a nivel vídeo ni tampoco puede acudir a, o va a poder acudir a manifestaciones por problemas de salud, pero me acuerdo mucho de ella, una mujer muy cariñosa y le mando un beso desde aquí y porque se lo merece. Así que sin más, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde con Pedro Manuel González, abogado y fundador del Movimiento MCRC con Antonio García Trevijano y, de verdad, eh, Gabriel, espero que nos conozcamos en persona y ha sido un placer. Para cualquier cosa, tienes a Movimiento Civil por si quieres otra vez venir aquí y repetir. Gracias, de verdad. Pues yo dispuesto a colaborar con mi humilde lo que sepa dentro de, y, a, y, a, y, a, y a seguir adelante con, con, con, con, por todos los medios, de alguna manera. Mira, hasta luego. Muchísimas gracias. ¿eh? Hasta luego.